otros son más pequeños y delicados. Es otoño y las hojas de los árboles tienen hermosos y brillantes colores otoñales. Amarillo, rojo, rosa, naranja y marrón. ¿Te encanta mirar todos esos colores? Permite que los colores otoñales llenen tu mente. Elige un árbol y camina hacia él. El árbol parece amistoso y sus ramas se inclinan hacia ti. Parece querer ser tu amigo. De repente, notas que una hoja se desprende de una rama. Observa cómo la hoja desciende lenta y suavemente hacia el suelo. Ahora, notas que otra hoja se ha desprendido de otra rama. Observa cómo esa hoja se desliza hacia abajo, lenta y suavemente, hasta tocar el suelo. Siéntate debajo del árbol a mirar las hojas caer. Es relajante ver cómo caen lenta y suavemente. Tu mente está llena de paz y de quietud. Al terminar la meditación, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. Todavía puedes sentir paz en tu interior.